Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Ahí les va a preguntar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Bueno, este negrito que está acá se llama Mugri y está adoptable, o sea, es disponible para ustedes. Imagínense este canchucho en sus casas.